No, no, no, no, no puedo dormir, pesadillo porque lo he vivido. Marcas en mi cuerpo, de -cu -cu -cu tracciones, un besito. Sigo fiel a mi destino, Sapo, pierde en el camino. Cuánto vale tu alma? pesar en la tono. A mí que me cuenta, yo solo soy una rana. Estoy en la charca, no te de mi chakra, yo salto adelante. Y esa rata para atrás atrás, en mi nuca, no sé no. cae. La voz en mi cabeza, no espero que se calle Los perditos en la esquina están esperando a que falle Necesitan cocaína para tener navidad vida estable Tengo pico encima, lo que hable Siempre me doy la vuelta Tus sombras caen tan cerca No el peso, la pena No nos no vamos a ver más que me soy Estoy en la charca Yo salto adelante, y esa rata para atrás ¡Suscríbete